...una actuación que para nosotros y para nosotras... ...de la Delegación de Infraestructuras ha sido muy importante... ...durante estos dos años que hemos estado trabajando en ella... ...las asociaciones vecinales las pusieron encima de la mesa... ...en el Consejo de Distrito... ...para que fuera una actuación prioritaria... ...la inversión que se decidió poner en marcha... ...fue muy importante, aproximadamente unos 694.000 euros... ...porque entendíamos también desde la Delegación... Que era, eh, que, ...que era prioritario coser la parte alta... ...y la parte baja del campo de la verdad... ...era un espacio tremendamente degradado... ...muy complicado porque tiene un desnivel... ...de unos 6 metros aproximadamente... ...que hemos salvado con muros de contención... ...y que hemos llenado de, de verde y de color... ...porque hay también... ...plantas de temporada y flores que van a hacer de aquello... ...un espacio de recreo y de encuentro... ...las asociaciones vecinales además y el centro de mayores... Lo que, ...lo que han pretendido hacer con esta actuación... ...es ganar un espacio de encuentro para los vecinos... ...y para las vecinas... ...y desde luego, por otro lado... ...que todo el mundo disfrutara de la foto maravillosa... ...que se ve desde la parte alta del mirador... ...y que invitamos a todos los cordobeses y las cordobesas... ...a que vayan a ese espacio para, para disfrutarla".